Y ya se lo adelantamos antes de la pausa, precisamente el gran movimiento que se estrena mañana en los cines bolivianos es el segundo largometraje de Kiro Russo, un realizador que ha tenido grandes éxitos con esta película y hoy Latidos tiene invitados de lujo en su programa. Quería así saludar y dar la bienvenida al elenco del gran movimiento que nos acompaña precisamente hoy en nuestro estudio. ¿Cómo están ustedes? Julio César tenemos por acá, que es el personaje principal. Israel Hurtado. Gustavo Milán. Gustavo Milán, el señor Max, Max Eduardo, Eduardo y por supuesto Kiro Russo, que también nos gracias. acompaña. Y te agradecemos que estés nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. En Latidos. Entonces quisiera empezar comentando y hablando con el personaje principal, quien interpreta a Elder. ¿Cómo ha sido, Julio César, tu participación en el gran movimiento? Si nos acompañas en realidad ya muy buenas noches y mi participación en el Gran Movimiento ha sido una experiencia más en el cine ¿no? porque primeramente ya empecé con Viejo Calavera como le a Kiro Russo. empezamos a trabajar ya desde el 2016 15 2016 y como fue ya pasando ya Viejo Calavera todo empezó la película del Gran Movimiento como la marcha que hicimos, ¿no? de los jóvenes desocupados de Guanuni, que hemos marchado de, durante siete días desde Oruro a La Paz, y por un trabajo digno, ¿no? y no nos han hecho caso nada, ni el gobierno, nada, hasta nos hemos hecho gasificar todo, y yo en ese momento he tenido la gran idea, ¿no?, de llamar, contactarme con Kiro Russo, y, ¿por qué no le meteremos ahí unas cuantas escenas, ¿no? sobre las marchas, sobre la marcha, y... En aire brindaremos, ¿no? Como Es un gran movimiento y que la película se llama el Gran Movimiento. Por ese modo también se da la ¿Cómo película. ¿Cómo es trabajar con Kiro? ¿Es muy exigente? Muy, no, es tranquilo, realmente ya somos más amigos, más, mejor, ¿no? más como hermanos ya nos tratamos, ¿no? Todo el equipo también. En sí. realidad, excelentemente, gracias a Kiro también. Les digo muchas felicidades ¿no? por estar por apoyándome, igual ser actor. Yo no pensaba ser actor, ¿no? y, pero pues, la vida no me ha mandado así. ¿Y te pues sientes te... bien en el set? ¿Alegre? ¿Te sientes uh, Estoy alegre mucho y quiero hacer más películas. ¿no? Entonces vamos a hablar con Israel. ¿Ah? Israel, ¿cuál, cuál fue lo, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que hacer? Cuéntanos de tu personaje y qué fue lo más difícil dentro de la película. Uh, muy buenas noches, gracias por invitarnos a su programa. Eh, la experiencia de mí más difícil ha sido casi casi con las cámaras y, y actuar durante, delante de tanta gente digamos, ¿no? me ponía un poco nervioso al principio, después ya poco a poco ya me fui más desenvolviendo, también Kiro me indicaba, improvisábamos y sí, tenía un momento difícil también ¿no? en la actuación y sí después me fui acostumbrando, esa es la experiencia ¿no? de estar de detrás de cámaras, trabajar con Kiro, con Pablo y, y con tus amigos. De, de tu personaje, ¿qué, qué hacía tu eh, personaje? ¿Qué, mi personaje qué, qué es, eh, como decía mi compañero, es, mi personaje es, eh, mi alias es Gallo, diremos no ¿Ve? y yo vengo de Guanuni también, junto con ellos, mi personaje se trata de un joven que va también en busca de trabajo, que hemos marchado no en realidad, hemos venido siete días a pie desde Guanuni este hasta La Paz. Sí, ese era mi personaje, también un personaje que, o sea, en realidad, ¿no? Eh, mi personaje era realidad, sí, ese era mi, un joven descupado, diremos, que venía a trabajar, ese era mi personaje. Y teníamos sí. otro alias que hace Gustavo, que es el gato también. Sí, Nos gato, va a contar Gustavo entonces ahora, ¿qué, ¿qué desarrolla él? Si le puedes pasar el micrófono a Gustavo. Cuéntanos Gustavo, ¿cómo fue tu experiencia en el Gran Movimiento? ¿Y qué, qué desarrollabas? Seguramente venías como parte de, del grupo más, Y buenas noches. Y, sí, igual yo era igual de, de Guanuni, viniendo o sea, buscando un trabajo y, y de ahí mismo también de, he sido parte también de, de la marcha y donde ya mismo nos hemos encontrado así con Quiro y hemos. Eh, este, nos hemos organizado para hacer este, la película, todo, y, y la experiencia también que me este, hacer o sea, acercarme a las cámaras, los nervios, y poco a poco también así he llegado a acostumbrarme. ¿Y, y quieres seguir haciendo sí. cine, Gustavo? ¿Quieres hacer otras cosas? ¿Qué otras cosas quisieras hacer? Sí, seguir haciendo películas bolivianas, seguir adelante, sí. Así. ¿Enamorado del cine entonces, luego de la experiencia sí, ya con ya ha gustado sí. Mm. Pero dicen que Kiro es muy exigente en el set, les hizo repetir mucho, los escenas. Sí, eso también, eso también. <risa> acostumbrarse también un poco. Sí, sí es, es la dinámica. Ah, sí, sí. Ah. Entonces ahora vamos a hablar con Max, que es el mayor de todos ustedes. Si sí, le puedes sí. pasar entonces el micrófono uh. a, a Max uh. Eduardo. Max Eduardo... Cu, cu, ya, ya, usted tenía micrófono ahí más también. ¿Tienes, tienes? Sí, ya. <risa> ¿Qué, ¿Qué papel desarrolla usted dentro del filme El Gran Movimiento? Bueno, soy, me dicen, chamacán y brujo, ¿eh? ¿Qué será? <risa> <risa> no. Aunque pues, a trabajar para Quiro Rosali. Es buen director. aunque un poco exigente, pero es, ya. Quiro, es de los que creen que el cine es un tema de amigos también, ¿es así? Sí, ¿Se veía esto en El sí, Gran Movimiento? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que hacer? ¿Cuál, una anécdota así de lo más complicado que se recuerde ahora mismo nomás. Repetir las escenas. Me has visto la cámara. Ay, Dios santo, también está repetido. Ay, yo digo que no sé, no sé eso, sino ya estoy muerto. ¿Se identifica usted, Max Eduardo, con esta historia que se cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Este. este. El gran movimiento es parte de mi vida. Señor. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos más por qué forma parte de su vida, además de interpretar este, este papel, ¿qué, qué parte sentimental puede tener su personaje dentro de, ah, de el, la vida. En el bosquecillo un tema. Oh, el bosquecillo tiene historias, Renita. Mm, ya, ¿y es la primera vez que usted trabaja en cine? Sí. ¿Y quiere seguir haciendo más? Ay, no, con el quiero... Uh, ¿Hasta dónde llegaremos? No sé, ya. ¿Sí? <risa> Entonces, Kiro, eh, me gustaría saber qué, qué impresiones esperan para mañana. Sabemos que ya tuvimos la premiere hace solo unas horas, pudiéramos decir, pero mañana es el gran estreno en las salas. ¿Qué, qué está esperando bueno, el público? Uh, bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos. Obviamente, este, ha sido increíble estar con todos de los del equipo. Todas las personas nos han vuelto a reunir para, para la premiere. Además, la gente le ha gustado mucho la película Dio buenísimos comentarios, la verdad. Muy agradecidos, sobre todo, muy agradecidos para mí. Siempre es muy importante agradecer, eh, sobre todo al equipo técnico, a las personas que han estado ahí todo el tiempo. Agradezco mucho a todos mis grandes amigos, ¿no? a Max, a Gustavo, a Julio, a Israel, porque realmente ellos así, no sé, en Argentina dicen te bancan, ¿no? pero es como realmente hacer el empuje, hacer, estar ahí. no hemos hecho todos, en las buenas, en las malas. Ha sido bien difícil filmar la película, ha sido súper exigente. Ha sido un rodaje súper largo. Pero también nos ha gustado eso, ¿no? Max ha ido prácticamente un año a vivir a mi casa. Eh, hemos estado realmente hartos meses juntos y... Ha sido alucinante, alucinante. Para mí, es una de las cosas que más me gusta el cine, la verdad. Si tuvieras que destacar una de las mejores anécdotas que te quedan del rodaje, digamos, de la producción, ¿cuál sería, Kiro? Para mí, los momentos que estábamos juntos filmando en general es, es lo, por lo que yo hago cine, ¿no? A veces hay buenos días, hay malos días. Hacer una película también es, de alguna forma, ir construyendo. Tarkovsky decía, esculpir en el tiempo y realmente yo creo mucho en eso, ¿no? el tiempo se va capturando, hay días que son buenos, hay días que son malísimos, hay escenas que funcionan, hay escenas que son increíbles, que no quedan en la película. Ayer sí, obviamente, algunas señoras, algunas personas que nos han apoyado, porque la verdad es que han habido muchas personas que nos han apoyado en película, un poquito han renegado porque no ha salido mucho de sus escenas, por ejemplo. Eso creo que es un poco, <ríe> le duele a la gente, pero es parte de este trabajo. ¿no? Finalmente, eh, se filma mucho y se usa lo mejor realmente. Pero la película está, está increíble. ¿A ustedes qué les parece? Sí, qué les, Díganle, parece? ¿Qué, ¿qué les pareció el resultado? Sí. No, la película, aquí está, está muy bien. Más que todo el sonido, las, las imágenes, lo que actuamos también, ¿no? Por eso les invito a toda la parte de Bolivia que vayan a ver la película y así nos traten de apoyar también, ¿no? Y apoyar el cine boliviano siempre, ¿no? porque está bien, está muy lindo, vayan a verlo. ¿Qué, ¿Qué personaje quisieras hacer? A ver, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te quedaría por hacer en el cine? ¿Qué quisieras interpretar en el, en el futuro? Ah. En el futuro, por eso, como le dije a Quiro, ya estaba ahí conversando más antes. Como gracias a Dios, ya me he vuelto padre, ¿no, eh? Eh, hace seis meses ya. Y hacer ¿no? una película o una serie ¿no? con comijita, así le he dicho, como el seguimiento del gran movimiento, ¿no? la tercera parte. Entonces ya hay planes, ya. ¿hay planes? ¿Quiero una plan tercera eso, parte? ¿No? Les, eso le estoy diciendo, por eso, eso, exactamente, le estoy diciendo, haremos otro relaje, otras películas. ¿Felices entonces con el resultado? Sí, todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? alegremente, y por eso igualmente quisiera invitar ¿no? a todo Bolivia ¿no? que. El día de mañana es el gran estreno y invitarles que vayan con todas sus familias a ver, a disfrutar ¿no? el Gran Movimiento. Bien, una última pregunta para Max para que nos cierre con, con broche de oro. Buenos augurios entonces para el Gran Movimiento, Max. Sí, buenos augurios Renita. Yo digo que al tiro le vaya bien y a toda la producción de Renita. Pues nada, entonces nosotros estaremos mañana al tanto. De, de este estreno y de, la, de las impresiones de la gente. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y a Kiro, por supuesto, que también nos ha facilitado la información. Ya no es la primera vez que le tenemos acá en Latidos, pero estamos muy expectantes. Yo mañana estoy en primera fila ahí para poder ver el filme porque no he podido ir, Kiro, pero mañana ya me lo debo y así que les estaré viendo y ya les estaré contando nomás. Así les agradezco entonces a ustedes y a todos los televidentes que nos han estado también viendo y acompañando en estos minutos que hemos estado compartiendo con los protagonistas del Gran Movimiento y por supuesto, a Kiro, a quienes les deseamos muchos augurios con esta película que ya sabemos que ha tenido un tránsito largo pero que le queda todavía, ¿verdad? Just Justamente así. Entonces, nada, mañana nos estamos viendo en el cine con las familias, con, con todo el público boliviano que está esperando el Gran Movimiento. Y de este modo nosotros agradecemos, ya le decíamos, a los protagonistas del Gran Movimiento, el segundo largometraje de Quiro Russo que se estrena mañana en las salas de cine bolivianas. Así que usted no se lo puede perder, una película que ya ha tenido un tránsito por festivales internacionales inmensos y también muchísimos logros.